Bueno, saludos, Néstor. Ahora les quiero mostrar eh, cómo se instala el Total Media. Una vez le den clic el link que les dejaré en la descripción del video, esperan 5 segundos de publicidad, luego dan clic en insertar publicidad, luego eh, les saldrá la opción para descargar el archivo. Una vez se les descargue, se vienen aquí a descargas y les caerá un archivo así, un archivo RAR, Damos clic derecho sobre él, extraer aquí y quedará una carpeta así como esta, total media irra damos doble clic, damos clic derecho sobre el archivo que dice z clic derecho, ejecutar como administrador y luego clic en sí en mi caso eh, hablo español, eh, lo dejo así tal cual como está luego damos clic en aceptar luego damos clic aquí en siguiente luego damos clic en sí siguiente siguiente este programa les sirve a ustedes para... Los, en el caso de los que tienen Xbox 360 eh, pueden grabar su pantalla a través de este programa a través de una capturadora yo uso EasyCAP eh, ahora estaré subiendo un video donde muestro cómo pasar archivos de la del PC, del computador a la Xbox 360 yo los juegos que tengo algunos, la, algunos los he pasado a través de este programa, a través de red envío el archivo y le llega a la consola ahí y, y lo ejecuto normal sin problema entonces ahora estaré creando el video para que si activan la campanita eh, pueden ver ahora entre un rato después de ver este video pues, es, podrán estar al tanto de los videos que yo vaya subiendo de igual modo les pido que se suscriban ya que Casi cada tres días estoy subiendo videos nuevos y así estarán al tanto de todos los videos que yo subo. Como pueden ver la instalación de este programa es bastante sencillo, muy fácil. O sea que solo andan, van siguiendo los pasos y listo queda instalado el programa. El link de la descarga del programa se los dejaré ahí en la descripción del video. bueno como pueden ver ya aquí en el escritorio está el acceso directo y el programa quedó instalado aquí damos clic en finalizar y listo eh, en caso de que estén usando la capturadora EasyCAD y no les funcione eh, los drivers me pueden escribir yo se los estaré compartiendo para que y les muestro cómo se instalan para que les funcione su EasyCAD vamos a ejecutar el programa miren aquí ya está totalmente instalado y full no les va a pedir contraseña no les va a pedir serial nada de eso así les va a quedar de por vida Bueno eso ha sido todo por hoy, espero que lo disfruten y que la pasen bien, no olviden suscribirse para que estén al tanto de los nuevos videos. que.